Chicos, y play más, ¿qué tal estáis? Aquí estamos por fin clasificados para estos octavos de final. Después de este partido sufridísimo entre Japón. Este. Un partido muy malo que jugó la selección, ya lo vimos. Se equivocó Luis Enrique mucho en el 11. Y bueno, la verdad es que hicieron mucho pase, pero no estuvieron nada acertados. Yo pude. Oh, yo vi el partido completo y ya os puedo decir que

el único acierto que hubo fue el gol de Morata y a partir de ahí pues ya sabéis lo que pasó fue todo un desorden un caos y bueno luego el segundo ya sabéis, luego vino los goles el primero vino creo en el minuto 30, eso el minuto 30 fue el primero luego el minuto 50 el otro que fue ya sabéis el polémico me parece que fue así

y nada, fue un gol ilegal que le dieron a Japón enormemente porque yo os digo que, el, que ese balón estaba fuera súper fuera y nada, pues no la jugamos pues ante Marruecos ya lo sabéis que la selección que está dando ahora la sensación aunque también está Brasil pues bueno, Brasil no la veo mucho porque ya tenía que haber goleado aunque y aunque es verdad que todos los partidos no son iguales, son distintos

pero no sé, pienso que Brasil ya con lo que tiene Tenía que haber No metido una tanda de goles Pero tenía que haber ganado fácilmente Entonces, pues bueno Pues vas a hacer nuestro partido Y a ver qué tal con Marruecos Ahora sí, vamos allá Vale, las reglas son las de siempre 10 minutillos, vale, chicos Tres de sustitución Tres ventanas de sustitución Lo mismo todo Vale, vas a jugar el estadio

a jugar es un estadio que esté por aquí cerca claro. creo que el fútbol este el otro está en Inglaterra y como que no vale. vale, pues ya podemos empezar, le damos ahí y ahora ya pues vemos la cinemática ahí

y bueno, ya vemos a todos los jugadores llegando Esta cinemática que es preciosa, muy buena Y bueno, creo que eso era Marruecos viniendo La selección marroquí <coughs> viniendo Y bueno, está es la, la camiseta de la selección marroquí Que no sé por qué no está licenciada Porque está en el mundial, es curioso si No está licenciada otra selección que no está licenciada Con la que nos vamos a enfrentar

se han quedado bastante sin licenciar, la verdad Diría yo Vale, vamos a entrar Joder, espera momento, chicos Nada, pues vamos a salir con el 11, chicos Vamos allá Y bueno, vamos a elegir el 11 Antes de salir, claro, obviamente Vamos a meter al esbalde vale La posición de Gabi

...porque es mucho cuerpo... ...y yo creo que Alex Valde hace la misma función que Gaby... ...que es estar con la pelota, quitarla... Y irse con la pelota, obviamente... ...Morata va a ir de delantero... ...Ansu Fati se va a meter en el lugar de Olmo... ...por ejemplo... Nico Williams se puede meter... ...en el lugar de Pedri... ...y ya tenemos tres sobre el campo

vale eh, <coughs> Vamos a elegir a Hugo Guillamón por ejemplo En la posición de Busquet. Ahí puede ir perfectamente bien La por Vamos a cambiar a la por por Eric García A ver qué tal el once puede ir Ferran ahí Ansu Fati ahí, perfecto al esbalde ahí Y este va a ser el once, ¿vale? El once va a ser Unai Simón, Rodri Bueno, no, Unai Simón Yo poner aquí a Robert Sánchez

y el 11 va a ser eh, Robert Sánchez en portería, Jordi Alba, y García, Rodri y Acilicueta. <coughs> Jordi Alba y Acil y defen eh, defensas perdón, laterales y defensas se van a quedar Eli García y Rodri. Luego, para distribuir el juego, va a ser Hugo Gullamón. Y bueno, ya el mediocampo va a ser Nico Williams y el Esbalde. Ahí tenemos dos físicos importantes y luego.

Delantero, eh, delantero, ya sabéis, lateral Ansu Fati, Ferran y Álvaro Morata. Ese va a ser el 11. Y bueno, pues así vas a salir luego las tácticas. 3-4-3. Y el estilo van a ser contraataques rápidos.

Para sorprender un poco a la selección marroquí, porque la selección marroquí tira mucho para adelante. Ya veréis los, los balones que tira que son bastante grandes. Y bueno, pues vas allá, vamos a entrar en escena y vamos a, estar, a echar este partido, este, este partido, octavos de final Marruecos-España. Vamos allá. Ahí está la selección marroquí. Ya hemos visto la selección de España también. <coughs>

y bueno, aquí está el estadio imponente este estadio eh, el fútbol estadio el estadio del juego es imponente también y bueno, ya están las dos selecciones en el túnel a nuestra izquierda está la selección de Luis Enrique de la selección española y a nuestra derecha y a nuestra izquierda la selección marroquí la del, la del seleccionador

Har... Har... Har... Harber... Harber me parece que era el seleccionador, algo así. Y nada, ya se le en la, la mano y las dos selecciones. Tanto la... Marroquí como la... Y bueno, aquí está el once con Robert Sánchez en la portería. Y bueno, los defensas Jordi, y García, Rodríguez, Zilicueta. Y luego Nico Williams, su y Alex, Valde, en defensa. Luego...

Eh, delanteros Anzufati, Álvaro Morati y Farran Torres. Y bueno, pues aquí están los sustitutos. Ese es el 11 de la zaga. Ese 11 es de español. Y bueno, aquí está el 11 de Marruecos con Bonabou. Defensas Mazcori, Salis, Aguer y no sé. El otro a luego a Rabat y Onani. Y luego Bufal, Nesiri y Sille. Esos son los principales. <coughs> Se me ha ido algún que otro nombre porque los nombres.

Todavía no los domino muy bien. Bueno, este es el campo. El, el campo del España-Marruecos. Y bueno, vas a ver qué juego nos proponen. Seguro que va a ser muy potente y fuerte. Y vamos allá. Va a ir sacando Morata. Va a sacar Morata. Y bueno, ahora ya vamos a ir viendo la larga de tasa hacia Hugo y Ya está. La primera pelota la tiene Hugo ahora mismo. En su poder. Bueno, ya la tiene silicueta. Zilicueta va a tirar un pase. Ahí perfecto. Hacia.

Jordi Alba, la tiene perfecta en su Fati. Nico Williams ahí, a ver, la tiene perfecta Álvaro Morata, a ver, Álvaro Morata, nada, dan un jugador. Marroquí, a ver Nico Williams, a ver ahí. Muy tímida. No, a Rabat la ha caído en Rabat esa pelota, hay que tener cuidado, ahora la tiene Malá, cuidado ahí. A Silicueta. Qué buena ahí, la hizo perfecta, a ver ahí.

Tiene Ferran, a ver Ferran oh, Madre mía, el, el palo de Ferran Qué palo ha hecho Ferran, chicos Ahí lo vemos Se la quitamos nosotros ahí Perfectamente a ellos Y está pues el tiro de Ferran Que se va fuera por muy poquito Por un... Casi por una esquina

Van a sacar ya a ellos Aquí está Ahí vemos los marcadores España-Marruecos Minuto 6 Primera parte Primeras sensaciones de este España-Marruecos Luego de momento bien Él le cuida con la pelota pues ellos la quitan más rápidamente que otras selecciones Y están Es una selección ahora que está causando sensación La pasa hacia Robert Sánchez esa pelota La envía otra vez ya a silicueta. Ya la coge a silicueta rápidamente La pasa a Hugo

a ver, ahí le hubo Nico Williams A ver, ahí la tiene perfectamente en su Fati Se le va, bueno, va a ser corner de España Ahí va a ser en el primer corner Minuto 10 Está el 85% de pase 75 Marruecos, a ver ahí Nada, se le va fuera Álvaro Morata esa pelota <tose> Va a sacar Bonobo

Portero de la selección marroquí, ahí con Aguer, ya salen ellos ahí de su campo con Hakimi. Cuidado, Hakimi, que es bastante fuerte. La tiene Zillet Zillet ahí, cuidado, perfecta. La quita Nico Williams, la tiene Ferran. Perfecta, a ver ahí. Qué buena idea en su Fati. a tirar. Uy, se ha paseado por la portería de Bonavau Esa pelota está a punto de hacer el primero en su Fati. Minuto 13. Ahí estamos viendo la jugada perfecta.

De Morata, me parece. Y se pasa el. el casi se pasa el balón por, por ese área del portero Bonavou Y estamos pues a punto de hacer el primero de España. Y la tiene Salis Saís sale. Aunque se la quita rápidamente Ferran. A ver, Ferran. Qué parada Bonavou otra vez. Salis es que ahí se equivocó. La verdad. Salió con la pelota. Y, y ahí pues bueno, la perdió

con ferran y es que era buenísima para ferran para hacer el primero también estamos Vamos a sacar ese segundo córner a ver ahí y qué bueno ahí nico williams a nico Williams puede tirar a ver ahí no tenía que haberse tenía que haberse la colocado mejor ahí sale esa otra vez se la pasa

Mazori ahora nada se le va Buffal no la controla Sacamos nosotros con la silicueta 68, yo creo de un 32 Marruecos Vamos muy bien con la posesión La posesión siempre innegociable <coughs> Tiene Robert Sánchez, la tiene en Sufati A ver en Sufati

una mala la cogida mala, está ahí más listo. La tiene Bufal, coda con Bufal. Perfecto, eri García, a ver ahí. Qué bueno, ¿no? A ver ahí la tiene, perfecto, Ferran, Ferran. Ferran, a ver ahí. Qué bueno ahí. Uy, madre mía, la tenía un Nico Williams con ese cabezazo. sacar Bonabou la saca Saiz ya desde su...

Desde su campo, minuto 22, la pierde Bufal, ante Silicueta. Ha sido fuera, me parece, ¿no? Sí, había un jugador ahí de la selección perdido. Va a sacar a Oer, esa pelota ahora. Van a sacar ellos un 80-80% de, de pases, casi igual

estar muy concentrado con esta selección marroquí, porque la puede liar con Zille, que es un jugador buenísimo. Y qué bueno a ver ahí, no, la cogen ellos perfectamente. Pasa Go saca con Hakimi, nada, no le llega ni a Hakimi la pelota.

A ver, ¿dónde lo puedo coger? Por aquí, perfecto, Eri García A ver, ahí la pasa ya les Esbalde La tiene Rodri En su poder Uff, le ha hecho un puente ahí, vamos, peligroso La tiene a a ver ahí La tiene, a ver ahí Uff, a los pies de monobo Está a punto otra vez de marcar ahí Nico Williams otra vez Ha tenido dos, eh, ha tenido dos buenísimas Esta y la de antes de Siri la tiene Bufal

Mazori llega con, con, con claridad Cuidado ahí Nos pueden meter Fuera el tiro de Nesiri Hasta punto Nesiri de marcar ¿eh? Va a sacar Robert Sánchez Ahí está esa pelota A ver ahora la puede tener Álvaro Morata Minuto 32 A ver Álvaro Morata

Qué golazo de Álvaro Morata, al minuto 33. Vamos, Morata, ta, ta, ta, ta, ahí está, minuto 33. Un gol de Álvaro Morata. Buenísima la jugada. Justo ahí pillar los marroquíes descolocados. Y bueno, ha sido un golazo. Estamos viendo el gol. La pasa rápidamente Rodri.

Y Nico Williams, no, perdón, Ansu Fati a Morata Eso es, a ver Sí, Ansu Fati a Morata, ese es el pase Esa es la jugada, eso es Se coloca ahí perfectamente Morata el primero Y mete, y mete el primer gol, ahí está España 1, Marruecos 0 <coughs> Yo voy a decir la predicción, vale eh, Va a ser un partido complicado Yo voy a decir un 2-2

una España 2, un Marruecos 2, pues va a ser complicado, va a ser un partido como el de Japón. Muy complicado y bueno, con una selección muy puntera en su estilo, Es lo que está haciendo, la verdad. Vamos o sea, en el estilo que tiene. Y bueno, que ha depurado bastante. No que sea la mejor, pero sí que está muy por encima de las potentes. A ver, ahí la tiene, se pasa silicueta hacia silicueta, a ver ahí.

¡Uf, qué buena, qué golazo chicos! Gol, ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Rodri! Ahí está el segundo para España. Este minuto 38, ahí está el primer gol de Rodri. Pues otro cabezazo. ¡Qué buenísimo el pase ahí de Ansu Fati ¡Vaya pase que le ha hecho a Silicueta! Y bueno, ha conectado con la cabeza ahí de Rodri. ¡Perfecto! ¡Perfecto y el gol! Muy buena.

Muy bueno ahí el gol. Perfecto, chicos. Y bueno, para poner España por delante. Otra vez. España 2. Marruecos 2. Está es el minuto 39. Ese minuto 39. Ese gol de Rodri. Tiene Ferran. Tiene que retrasarse un poco. A ver, ahí entre Saiz. Cuidado con Saiz. La puede... La hace perfecta. A ver, ahí la puede robar. No, a ver...

Uf. A ver, Amalaya les valde. Pues nada, la ganaba les valde ahí. La tienen su en su fatitira. Fati Uy, casi chicos. Bueno, pues vamos a seguir, chicos. Vale, la posesión la tenemos muy larga, un 65, casi un 30 y algo por ciento. Cuidado con el Neciri. Uy, en el Siri, la tiene punto.

Nos van a dar dos minutitos chicos Para llegar al 45 ya la, Esa segunda parte va a estar mucho más interesante Ya lo veremos Peleando ahí marroquíes españoles Por ganar este partido Este gran partido Y bueno, que estamos en minuto 47 Esto se va a acabar No va a llegar a la jugada si sí, va a llegar la tir Ferran. A ver Ferran No sé, qué Ferran al suelo Justo en el área Y aquí se va a acabar chicos Con los goles de Rodri y Morata

Y bueno, pues va a ser la segunda parte, con una segunda parte de nuestra posesión sigue con un sesenta a un 38% por ciento

de Marruecos 12 tiros de 1 un, 5 de tiros a puerta una falta solo un fuera de juego dos corners eh, ellos un tiro libre nosotros 51 pases de 40 50 pases 3 centros de 1 3 pases de 6 interceptados 5 entradas y 2 entradas y 2 paradas para ellos así que vamos a seguir

Vale, ya salen todos los jugadores Otra vez del túnel ¿eh? Tanto los marroquíes como los españoles ahora Y bueno, ahora ya vamos a ver Vamos a ver Qué tal cómo... <coughs> Qué tal va este segundo tiempo Van a sacar ahora a ellos con... En el City Y bueno, vas a ver cómo hacen su fútbol ahora A partir de ahora Vas a ver quién está aquí Cansado, Morata Morata, que vamos a poner Aquí

¿Quién podemos poner? A Asensio, yo creo. A Asensio le podemos poner ahí, Pues Morata está un poquito ahí desgastado. Vamos a cambiar ahí. Un poco cansado, vamos a cambiar a Morata. Que ha metido ese, par ese golazo ahora mismo. O ese golazo en la primera parte. Y bueno, ya se va <coughs> con un gol ahí en su haber. Y bueno, ahora ya entra Asensio y veremos qué hace. Ahora vamos a ver Asensio

a ver qué tal dirige el partido y vemos que se va Morata con todas las ovaciones ahí está perfecta y el gol a ver el gol la tiene Ferran a ver Ferran el tiro de Ferran fuera la ha tenido Ferran y ahora mismo un tiro muy bueno

pero nada, ha ido fuera se tiró. buenísimo, eh, muy bueno. Yo creo que la ha parado, me parece, no lo sé.

Vale, ahí creo que ha habido una falta, ¿no? Sí, pases, los mismos pases, ahí los tenemos 84% de 84%, los pases estamos muy equiparados a, bueno, pues a los marroquíes. Y bueno, pues ahora hay que romper esta estadística. ¿No ¿Algún pase más nuevo que conseguir que se mete ahí en el área? Uf, ¡Qué parada ahí de, de Robert Sánchez! Menos mal que la ha sacado.

Mal que la ha sacado y ya estaría Entonces ahora Ahora pues bueno, van a sacar ellos Por mediación de Zilet Hay que defender eso Pues ya llevan los corners ellos también Cuidado que en uno pueden acertar Y bueno, saca ahí puños perfectamente Robert Sánchez Muy bueno ahí esa contra, a ver ahí Me tiene Ferran, no llega Ferran llega, Bono ahí

no, no ha podido llegar ahí Ferran Aunque ya llegan ellos Perfecto, a ver ahí, nada, ha ido fuera Fuera de juego <coughs> Fuera de juego En estos primeros minutos de esta segunda parte El minuto 53 Y bueno, ya estamos viendo Las sensaciones de esta segunda parte Ahora ya hemos fallado un poco en los pases De 82 a 84% Marruecos Y a ver qué tal ahí Perfecto, a ver ahí Ah

da sois hay la pelota, la tiene Rabat Cuida Rabat, la tiene perfectamente Nico Williams, a ver ahí la tiene perfecta A ver ahí Ay, casi, casi, casi Casi, casi, la mete y Ferran de cabeza Está a punto de, meter el, de hacer el tercero Ferran de cabeza Estamos viendo la jugada perfectamente de fati me parece Perdón, de Nico Williams, en su Sufati y, y el cabezazo de De Ferran que va fuera

Vale, ahí sacan ellos con Hakimi. Oh, la coge Hakimi, la tiene Zillet, cuida con Cillet. La tiene ahí Hugo Ullamón, la, la lleva hacia adelante, la tiene Ferran, que ya le cae perfectamente en su fati, ahora en su fati para hacer el, el tiro, nada, la, la, la, la para Bono perfectamente. Está el jugador.

O tampoco era muy bueno. Vas a hacer ahí el cuarto, me parece. Cuarto corner. Vas a ver ahí. ¿Qué tal? Nada, las manos de Bono. Era muy flojito. Bastante flojo la tiene. Y de García. Morata. Lordial, va a ver ahí. ¡Ah! ¡Oh!

Y el golazo, gol, gol, gol, gol, gol de Asensio, ahí está el tercer gol. Golazo de Asensio. Minuto ahora 62. Para poner España 3, Marruecos 0. Y bueno, un golazo buenísimo ahí. En el.. justo en, en el área. Y en el área había tirado Rodri me parece. Bueno, se había caído Rodri había tirado

había tirado en sí un tiro, no había acertado pues ya el segundo sí lo estamos viendo ahí justo en el área en el borde del área ahí en el área, perdón, en el área pequeña ahí y bueno, este es el primer tiro que falla el segundo pues ya no ya no lo para el segundo no llega a Bono y bueno, pues va a poner a España por delante por tres, ahí hay la sustitución se va a Bufal entra a Bucal, a Bucal y bueno, vamos a ver ahora

¿Qué cambios que pueda haber minuto 63 ahí está ese golazo de ascenso la tiene arrabata y tiene la pelota en el siri cuidado se van ellos con un unani no va a llegar si llega sí señor un sufati pues nada la rebota le rebota sigue va a ser tiro va a ser saque de la selección la tiene jordi alba dico williams la tiene ella para

Robert Sánchez la pasa perfectamente a Ferran Torres, la tiene ahí a Silicueta, qué buena era ahí, pero nada, que coges ahí, son que la tenía otro compañero suyo de, la selección, de esta selección marroquí, la tiene Hakimi, cuidado con Hakimi, perfecto, la quita de Hugo, Hugo Yamón con ese temple, la...

Raval la, la mantiene muy bien la pelota La tiene Hakimi, cuidado con Siller Que va por esa banda derecha Se intenta meter ya en ese, en, ese, en ese área española Cuidado, cuidado Y el gol El gol de Marruecos Gol de Abundal, del que, del que acaba de entrar Vaya vaya vaya salida que ha tenido el jugador Nada más en salir y enchufarla Increíble

y bueno, pues pone. Ya pone a dos. Ya pone. Ya solo le falta a Marruecos dos goles para pa llegar.. para alcanzar a España. Pero bueno. Esp España 3 Marruecos uno. y está el jugador. Ese jugador que no hemos podido parar. Pues le da. le rebota en la cara a Robert Sánchez y no puede hacer nada. Y bueno se va a un y entra Chairo, otro jugador

jugador de esta selección, ahí está Bubal ¿vale? en el 71, 53% ahora de, de 47% en la pelota, para España en un 53, a ver ahí, tiene perfectamente Nico, a ver ahí, ¡Ah, qué mala, se le fue fuera a Ansu Fati ese tiro, era buenísimo, pues se le fue,

Bueno, era el tiro, pero un poco malo ahí El tiro a que ha hecho Asensio Va a sacar Bono, vez. Minuto 76 Ya estamos a, eh, En el final En la última recta final del partido y la tiene Zilleton Que la pierde ante Jordi Alba La pasa perfecto hacia Uff, que falta y se ha llevado

Ferran me parece, si se ha caído, cuidado con 6, la saca 6 y Ferran, la y la, la tienen, que ya la roba. A ver ahí en su Fati. Uf, era buenísima ahí, eh. Al Rodri. Uf, qué buena de Bono, pero no la puede parar y pone a España. Un golito más por delante, España 4. Marruecos 1.

El segundo gol de Rodri llega en este minuto 78. Vaya olazo que ha metido. Bueno, ha sido más un rebote de Bono. A ver, lo vamos a ver ahí. Sí, se le va de la mano. Se le escapa la pelota a Bono, la verdad. Con esta mala suerte. Que, bueno, con ese tiro de Ansufati se la pasa a Rodri puede meter. Va a hacer el tiro y perfecto. Muy bueno. Ahí está. Tiro de el tiro de...

De Rodri Vamos a hacer sustituciones ya A ver Nico eh... Saravia No espera Pedri Por ejemplo Pedri Vamos a meter tres, Marcos Llorente Emery Lapor ¿Cómo está la defensa? Si sí, Emery por ahí

Ahí está, vas a sacar esos tres. Van a entrar ahora en el siguiente. Cuando haya el siguiente. Cuando se para otra vez el juego, ya. La tiene el Sensio, el Asensio. Va a tirar Asensio. Fuera el tiro de Asensio. Era buenísima. Pero nada, se fue fuera ese tiro. <coughs> y bueno, ahora ya llegarán los cambios.

Ya han llegado. Ahí está Nico Williams por Pedri y Ullamón por Marcos Llorente. Falta ahí. Falta ahora. Ma, ma, falta Hakimi. Va a sacar Hakimi. Ahí la posesión de un 53, un 47% para.

para Marruecos. A ver, ahí, perfecto. Buenísimo, a ver ahí Rodri. Nada, fuera de joder de Rodri. Era muy sencilla para Rodri, la verdad. ¿Eh? Va a sacar Bono, ahora vas va a sacar Bono. Ahí está los pases igualados un 82% cada cada

cada selección ya tienen en Sufati que ya está cansado la tiene Esencia a Esencia va a hacer el tiro nada muy floja Cae a Bonu, esa pelota la tiene Saiz cuidado Saiz saca muy bien esa pelota con Mazauri Mazauri a Bobbal y a Bobbal, cuidado ahí Bogdall en Sufati a ver ahí nada ver la tiene la saca muy bien con Cher cuidado con Cher

Cillet, cuidado con Cillet, perfecta, la tiene Jordi Alba, con ese temple la saca y perfecta, la tiene ya decencia. A ver ahí la tiene Ferran, a ver Ferran. El tiro fuera de Ferran. Vaya tiro que ha hecho Ferran ahí. Voy a haber ido dentro, eh. Buena ahí.

A dar 6 de añadido, ya vamos por el primer minuto. Este Sauer es que la está sacando de su propio campo, aunque la pierde ante Anzufati, va a tirar Anzufati el tiro. ¡Qué golazo de Anzufati! pedazo gol de Anzufati! ¡Enorme! Para poner a España a 5. España 5, Marruecos 1. Pero bueno, la perdió ahí, así es la verdad

su que, que ha hecho un remate increíble, muy bueno. Con la pierde ahí así, bueno, a ver, intentándola sacar, la pierde ahí ante su fati, y Bueno, pues hace se saca ese tiro enorme, ver, ¿no? tiro muy bueno.

A ver ahora qué pasa Ya vamos en el 3, minuto 3, van a quedar 2 Cuidado, eh, cuidado Qué bueno, Ferran Está solo Ferran, está solo Ferran

Golazo ahí, ¿eh? Golazo de Rodri otra vez. digo, perdón, de. De Rodri no, de Asensio, ahí está el segundo gol de Asensio, buen golazo ahí al rebote, justo la ha cogido y bueno, yo creo que esto ya se va a acabar. Un buen partido, la verdad, hemos hecho un, ha salido un buen partido, casi 6 a 1. Buena España por delante, España 6, Marruecos 1

qué golazo la verdad y de rebote de bono que la cogió la primera vez luego ya no ha podido y bueno ahí está el sexto el sexto gol para españa ahora ya ahora ya casi a final de partido la recta final y bueno pues vamos a terminar así qué pasa

Y sí, ahí está El partido perfecto De España Cosensi ha sido elegido mejor jugador

el partido ha jugado muy bien Asensio la verdad y bueno espero que a partir de aquí siga España si no pues este será el último partido le diremos adiós pero bueno esperemos seguir ahí está la posesión 54 de un 46 y nada pues aquí veis la, la estadística y bueno pues nos vemos en el siguiente adiós, chao